Las piernas. Los ojos. Manos. Me gusta mi cabeza porque soy rubio. La boca. Porque tengo los dientes lipitos. Me gusta porque son bonitos. Brazos. Me gusta la tripa. Cuello. Pies. Paseos. La Navidad. Escucha la radio. Que me un abrazo. Las gafas 3D. La música. Internet. Elena. La chica de mis sueños. Las fiestas. Me gusta el mar y la playa. El ordenador También tengo una mascota que es una cobaya. Se llama Eli. Me llamo Iván. Hola, soy Dani. Hola, soy Guille. Nos gusta lo mismo que a ti. ¡No somos invisibles! Se acabó.